Eh, hoy vamos a realizar esta grabación que por un, un problema técnico no podemos hacerla online, o sea que nos va a quedar como asincrónica, como se dice ahora en la pandemia, las nuevas tecnologías que incorporamos. Bueno, eh, en primer lugar yo quisiera agradecer a la Delegación La Plata a la Junta Directiva de la Delegación, a nuestro presidente, Federico trabacio a Valeria Pepe, a Marcela Pizarro, y a toda la Junta en general, y también a Adriana Sosa, que nos ha hecho generosamente el hermoso flyer para la divulgación de, de esta charla. Agradezco también al Centro Institucional de Mediación y a su directora, eh, Graciela Curuchelar al Subcentro de Mediación de la Delegación La Plata, del cual yo pertenezco y soy directora, y eh, a Alejandra Aramburú, nuestra secretaria, a Valeria Maceto, nuestra tesorera, a los colaboradores eh, Alberto León de Cano y María Eugenia Chifini y, y también a nuestros mediadores eh, martilleros que se formaron con nosotros, César Simonetti, Reina Farías y Paola Oliva. Eh, agradezco también a la doctora María Cristina Camelino por su generosidad para compartir esta charla con nosotros y a Sergio eh, Caparelli que nos está haciendo acá el, el, el apoyo técnico eh, con la plataforma. Y también le agradezco a todos ustedes la buena predisposición para escuchar este tema. Eh, en esta época de pandemia. Eh, la pandemia, eh, sin lugar a dudas, eh, nos impone nuevos desafíos, sobre todo los temas y problemas inherentes a la, al adulto mayor. Y en un contexto muy especial, que ya la doctrina ha denominado como el entorno VICA, que es un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, eh, y bastante cambiante, como hemos podido apreciar nosotros hoy. Eh, esta pandemia eh, nos pone eh, en una mirada distinta. La pandemia produjo un punto de inflexión eh, para considerar los temas y problemas del adulto mayor. Antes de la pandemia, este, el foco de nuestra atención estaba puesto en los derechos y en los conflictos del adulto mayor. Pero ahora, en este tránsito tan especial, en este entorno tan particular, el foco está en la persona, en la persona y en sus relaciones. Y este enfoque es un enfoque humanista y además pleno en valores. Y cuando conversamos con, con Cristina para armar esta charla, eh, pensamos qué es lo que tenía que conocer, qué es lo que tenía que saber, qué es lo que tenía que reflexionar el adulto mayor para empoderarse en este tiempo de pandemia para su, su toma de decisiones. Bueno, en esto nos va, en es el tema del taller que va a dar la doctora María Cristina Camelino. Eh, María Cristina es abogada, mediadora, conciliadora de consumo, docente de la Fundación Cijuso, docente del equipo Inca, docente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires docente invitada de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Buenos Aires. Es docente invitada de las universidades Saint St. Edwards y Texas State University de San Marcos USA. Es autora de publicaciones relativas a los temas del adulto mayor, en especial el régimen de movilidad establecido por la ley 18.037 y su constitucionalidad publicado en la revista del Colegio de Abogados de La Plata, es autora de capacitaciones en mediación relativas al nuevo proceso de envejecimiento y empoderamiento del adulto mayor, publicada en el anuario de la revista de negociación, mediación, conciliación y métodos RAD del año 2018-2019, es coautora del primer libro mundial de mediación editado por la American Bar Association, sector de resolución de conflictos, año 2017, es columnista televisiva en temas de resolución de conflictos, en el programa Tarde de Mujer, de Cablevisión, Canal 5, es, eh, tiene el premio Palmiro Banoli por la divulgación periodística de temas relativos a jubilados y pensionados. Bueno, Cristina... Eh, Quedamos en tus manos y te escuchamos. Hola, Cristina. Bueno, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Eh, le quería dar las gracias a la escribana José por sus lindas palabras y por la invitación a esta casa a la que yo quiero mucho porque me han invitado en varias oportunidades y siempre me he sentido muy bien porque ha habido mucha calidez y mucha calidad en, en el trato, en la relación, o sea que aprovecho la oportunidad para, para volver a agradecer. Eh, eh, bueno, eh, la invitación es para reflexionar un poquito sobre el tema del de adulto mayor, el empoderamiento, el acceso a justicia, es una charla informal abierta a la comunidad, o sea que voy a tratar de que realmente eh, sea cómoda la charla, que podamos realmente eh, poner de manifiesto qué es lo que de alguna manera estoy viendo en la sociedad y cómo también reflexionando podemos eh, pensar cómo vamos a transitar este, este proceso. Primero, es importante que, que les hable de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, que se dictó en el año 2015 y que Argentina tomó un papel muy importante y en la cual eh, se rescatan también del convenio, del convenio Internacional de Discapacidad, muchos temas que hacen a los grupos vulnerables. Porque los adultos mayores, en determinadas circunstancias, son un grupo vulnerable. Por eso es importante que nosotros eh, analicemos y reflexionemos cómo queremos vivir nuestro proceso de envejecimiento, que es un proceso, es un ciclo vital, es natural y que debe ser realizado de la mejor manera posible. La misma convención establece que es el envejecimiento debe tener calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener calidad de vida en todos los actos en los cuales atravesemos ese, ese envejecimiento. La Convención es muy importante como marco jurídico, como respaldo. Está, eh, ahí está la Ley 27.360 de la Argentina, que ratificó, el, que ratificó el Tratado de la Convención Interamericana, y por el cual todas las presentaciones, todas las actividades, todos los temas que nosotros creamos en los cuales hay discriminación como grupo, como grupo colectivo del adulto mayor, basta con, con realmente leerla y darse cuenta que están cubiertos, hay un paraguas importantísimo de derechos los cuales nosotros tendríamos que activar. Ese es el tema fundamental de la charla, ¿no es cierto? No es solamente tener los derechos sino poderlos activar, tomar conciencia, no ignorarlos y animarse también, porque a veces eh, las creencias, los estereotipos, hacen que los adultos mayores deleguen en otras personas el reconocimiento de su, de su grupo colectivo. Y esto no es así. ¿Y saben por qué? Porque el adulto mayor empezaría a los 60 años y si nosotros vivimos hasta los 100 no puede ser que tengamos que subordinar a que a otra persona active nuestros derechos. O sea, que lo importante de esta charla es tomar conciencia de que nuestros derechos, de que los derechos los tenemos pero que nosotros somos protagonistas de los mismos derechos pero para conocerlos vamos a hablar un poquito del de tema de qué pasa con el adulto mayor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Quién el día de mañana se puede decir que será analfabeto? Como dice Herjüil, o Toffler, se si le ha puesto también a Toffler esa, esa, ese pensamiento, ¿no es cierto?, de que... Los, las personas analfabetas del día de mañana serán aquellas que no saben desaprender y reaprender nuevas conductas, nuevas actitudes, nuevos pensamientos y bueno, esa es un poquito la, la invitación la invitación para poder mirarnos a nosotros desde otro lugar, de otra manera y entender que ejercitar nuestros derechos nos da fortalezas. Entonces, eh, hablando de la, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo importante es saber cinco características muy importantes, en las cuales cuando nosotros algo dentro nuestro nos haga eh, dudar de lo que nosotros queremos eh, reclamar, pensemos si está en, en términos generales agrupada en estos cinco puntos. Eh, la, la Convención garantiza la autorrealización. La Convención nos habla de la autonomía, la Convención nos habla de cuidados, la Convención nos habla de participación y la Convención nos habla de dignidad. Cuando nosotros hablamos del empoderamiento del adulto mayor, de, del proceso natural de envejecimiento, y eh, hablamos del acceso a justicia, estamos hablando de todos los resortes que el Estado, que los tratados, que las normativas, y que nosotros vamos a tratar de activar en la sociedad en la cual vivimos. ¿Qué es la autorrealización? La autorrealización es la facultad que tenemos de tener, la facultad y el derecho, de tener capacidad. ¿Qué pasa con nuestra capacidad cuando pasan los años? Bueno, no pasa nada, porque nosotros somos capaces hasta el día que nos morimos, si no tenemos ningún tipo de otro problema que un juez, es el que tiene que dictar esa incapacidad, pero fíjense ustedes que desde el 2015 la incapacidad no se presume, entonces el juez lo que va a tener que hacer es realmente consultar interdisciplinariamente, tener inmediatez, citar audiencias. Ha cambiado mucho el tema de la capacidad y el tema de declarar la incapacidad de alguien. Es un tema excepcional el tema de dictar la declarar la incapacidad. ¿Por qué? Nosotros como adultos mayores hemos visto a lo largo de nuestra vida que muchas veces el grado de fragilidad, pero no el grado de fragilidad física, ¿eh? el, el, la fragilidad psicológica eh, o espiritual que pueda tener un adulto mayor, hace que vaya delegando. Y a veces hay personas allegadas a la familia que eh, pretenden eh, en la justicia que se determine la incapacidad de un adulto mayor. Entonces no olvidemos que es un tema excepcional y que ni siquiera el juez la puede dictar por sí porque necesita de un acompañamiento interdisciplinario. ¿Qué estoy diciendo yo del acompañamiento interdisciplinario? De que el juez tiene que llamar a un psicólogo, a un trabajador social, a alguien, un médico, gerontólogo, en fin, quienes van a tener que fundamentar por qué la persona a la que están, eh, está en un juicio o está en un planteo jurídico, le quieren declarar la incapacidad. No olvidemos que la jurisprudencia está y los intentos de, de, de pedidos de incapacidad están plagados de cuestiones en las cuales hay intereses. Entonces no, no debemos dejar de lado este tema, ¿no es cierto? porque se va a vivir muchos años y, y realmente no necesariamente las personas van a perder su capacidad. Ese es un tema, ¿no es cierto? El tema de la autorrealización. La persona tiene que lograr concretar lo que ella quiere. Otro tema es el tema de activar el derecho fundamental que es el de acceso a justicia. Fundamental, ¿por qué? Porque con ese derecho, nosotros vamos a poder activar otros derechos. Entonces, no tenemos que olvidar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos trae eh, toda una referencia a las 100 Reglas de Brasilia, en las cuales, en el 2007, se estudió todos los temas relativos a la conflictiva de este grupo vulnerable, como es el adulto mayor, o las personas que tienen discapacidad. En, esa, en ese en esa encuentro en Brasilia, que fue para los operadores jurídicos, aquellos que trabajan en tribunales, en el sistema jurídico, y también se convocó y se hizo referencia a los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, que también hacen que las personas puedan acceder a justicia. Pero lo fundamental es que las personas conozcan sus derechos, porque si no los conocen, tal vez no los peticionan. Por eso, todos los operadores jurídicos que fueron formados, que están siendo formados, porque hay una acordada de la Corte de la Nación, en la cual se establece eh, toda la dinámica que, debe tener, eh, que deben tener las 100 reglas de, de Brasilia, hacen a que las personas, eh, eh, eh, las personas que, que sean operadores jurídicos tienen que tener en cuenta cuáles son los temas que hacen a los grupos vulnerables. En este caso, al grupo de los adultos mayores. Eh, otro de los temas, yo estoy hablando en general, porque bueno, vamos a tratar de ver si puedo pasar un power y ser un poquito más didáctica. Pero quiero que tengan en cuenta que otro de los temas fundamentales es el tema de los cuidados. Los cuidados son un derecho humano. Eh, de nada nos vale eh, que, que nos garanticen la salud constitucionalmente si no podemos reforzarla con, por ejemplo, eh, sesiones de rehabilitación, de sostén, ¿por qué? porque esas, esas, esos cuidados los tiene que dar el Estado o los tiene que dar nuestra prepaga o los tendría que dar eh, la obra social, y muchas veces, acá voy a parar un poquito, porque yo he tenido la experiencia, y voy a ser autorreferencial en esto, de que eh, mi mamá, a los 90 años, eh, sufrió la fractura, una fractura de cadera, y estuvo internada bastante tiempo para que se soldara el hueso, y le pusieron un un clavo, pero con tan mala suerte que cuando empezaba a practicar para caminar, eh, se tropezó y se cayó. Y bueno, se detuvo su ejercitación de la rehabilitación de la fractura de cadera porque tuvo fractura de pelvis. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, mi hermano que es médico... Fue a pedir este, a un especialista que le brindaran otro apoyo, porque la fractura de, de pelvis no tiene digamos, la misma prescripción que la fractura de cadera. Y en ese momento, cuando fue a pedirlo a la obra social, la médica que lo atendió con un criterio edadista le dijo que mi mamá ya estaba usando, había usado, el derecho que ella tenía de, de rehabilitarse por una fractura de cadera y que ahora no le correspondería para ella eh, la rehabilitación de su fisura de peli. Eh, por supuesto que fue muy indignante y muy frustrante para, para nosotros, pero sumó otros temas también que fueron realmente muy desagradables, muy dolorosos para la familia y que nos hizo reflexionar mucho en relación a cuál es la conducta o la actitud de los familiares, porque nosotros seguimos reclamando y aparte se suscitó un tema en el cual en la clínica, como no le daban la otra rehabilitación, el director de la clínica le, nos dijo que mamá tenía que abandonar la clínica. Y eso nos puso en una situación en la cual eh, eh, sacarla de la clínica sin llevarla a un centro de rehabilitación, prácticamente la le estábamos, le estábamos abandonando en un tratamiento. Así que eh, tuve que hacer, haciéndose la corta, tuve que hacer un amparo con dos medidas cautelares. Una medida cautelar era de no innovar, que no mantenerla bajo costo de la obra social en ese, en ese centro, en ese sanatorio. Y el segundo era que la obra social le abonara y se hiciera cargo de los gastos de un centro de rehabilitación específico porque tenía que hacer... Eh, una gimnasia y masajes específicos, porque tenía fracturada la, la pelvis. El tema es el siguiente y nos llevó a, varios, a varias reflexiones. ¿cierto? Primero, el familiar tiene 90 años y es difícil que él pueda activar todo, todo el tema de su protocolo de tener todos estos derechos. Y los familiares son prácticamente, eh, ¿cómo les podría decir yo? Presionados por la situación a abandonar la posibilidad de que una persona de 90 años tenga la oportunidad de poder caminar, que fue lo que pasó con mamá, porque, bueno, al, al tener después sentencia en el amparo, al conseguir las dos medidas cautelares, mi mamá pudo realmente tener los cuidados que necesitaba. Porque si no, el tema de la salud es un tema retórico, es un tema enunciativo, realmente no nos serviría a nosotros para eh, protegerla. Entonces, el tema de los cuidados es un tema que lo tenemos que tener muy en cuenta. Y el tema de, de la participación es un tema que realmente es muy importante porque hace a la calidad de vida, ¿no es cierto? El adulto mayor, si va a vivir tantos años, 40 años, eh, es interesante e importante que tengan en cuenta programas de aprendizaje porque nadie dice que no... No hay, digamos, ninguna sentencia digamos, reflexiva en cuanto a que el adulto mayor no puede aprender más. Siempre se puede aprender. Hasta el último día se puede aprender. Y se pueden compensar determinados temas cognitivos con otras habilidades, como le ha pasado a mucha gente que ha estado en la cultura, en la pintura y demás. O sea, que este quiebre social que a veces por las representaciones sociales se hace, hay que tenerlo muy en cuenta. No puede ser que una persona no ejercite, y no sea persona humana por ser adulta mayor. Y bueno, entonces ahora vamos a ver si, si podemos compartir pantalla y tratar de... tratar de, de ver si podemos eh, de reflexionar un poquito sobre el nuevo proceso de envejecimiento. Lo que yo les había dicho, la vida comienza a los 60, lo anterior es solo práctica, es para que nosotros realmente eh, pensemos cada paso que vamos a dar. Porque son muchos los años que vamos a vivir, si Dios quiere, y les quería decir que la sobrevida que tenemos es un éxito, un éxito científico, y no puede de ninguna manera llevarnos a un quiebre social. Tenemos que reconstruirnos. Lo bueno es poder vivir, y lo bueno es poder vivir conscientemente de los derechos que tenemos para tener una buena vejez. Este, este tema yo lo había tratado ya en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, yo soy mediadora, y tratamos eh, con la doctora Canova de incorporarlo en un programa de estudios por el cual los mediadores, las personas que ayudan a negociar, que tratan de mejorar la comunicación cuando hay algunos conflictos, traten de tener en cuenta qué es lo que sucede con el adulto mayor. El adulto mayor no es un objeto de cuidados, el adulto mayor es un sujeto de derecho, y eso es lo que nos empodera, porque si nosotros realmente somos objeto de cuidado, no intervenimos en nuestros propios procesos. Entonces tenemos que desaprender que somos viejos, solamente somos mayores o longevos, y no permitir que nuestras decisiones o nuestros actos sean llevados con criterio edadista porque el lenguaje positivo es muy importante para nuestra autoestima. Entonces, siendo mayores y longevos, tenemos que desaprender que llegar a esta edad, a mayores o a longevos, nos puede llevar a la fragilidad y a la dependencia. Puede, puede, puede llevarnos, pero si nos lleva a la fragilidad, no tenemos que perder la autonomía ni la independencia. Tenemos que tener los cuidados que nos, que nos dicen los derechos humanos y activarlos para tener un mejor, una mejor calidad de vida. El tema de, de que el adulto mayor no es productivo es un tema que lo tenemos que mirar con otros anteojos. El adulto mayor contribuye a la reproducción social y cultural es importante que haya adultos mayores en nuestras comunidades. Y es importante que, que logremos acuerdos intergeneracionales, porque así se construyen las sociedades. No pueden vivir los adultos mayores aislados, de los jóvenes, ni de sus nietos, ni de sus hijos, ni de sus vecinos. Hay que tratar de integrarse. Lo peor que le puede pasar a adulto mayor es aislarse. Otro tema es activar los derechos previsionales. bueno el tema de los derechos yo lo, lo vengo eh, eh, digamos, enseñando hace muchos años porque soy especialista, y siempre les digo a mis clientes que el tiempo pasa igual, ¿no es cierto? Haciendo o no haciendo reclamos. Si uno hace los reclamos, puede disfrutarlos. Si no hace los reclamos, no puede tener nada. Y como esto, si a uno le pasa algo, queda... Para, para los herederos, entonces, bueno, es una, una, un, un granito de arena más que uno puede llegar a dejar. Y otro tema, eh, nosotros los adultos mayores podemos realmente generar trabajo para otros, porque vamos a vivir muchos años, entonces vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar de muchas profesiones, Vamos a necesitar de kinesiólogos, vamos a necesitar de cuidadores, de terapistas ocupacionales, de médicos gerontólogos, de psicopedagogos gerontólogos, de psicólogos de gerontólogos. Entonces vamos a, a, vamos a desaprender que nosotros no vamos a generar riqueza con nuestro proceso de envejecimiento, lo vamos a hacer. Entonces. Nosotros estamos replicando culturalmente una historia intergeneracional y podemos replicar valores de convivencia social. Por eso es muy importante que nuestra autoestima esté alta y que no nos lleven ni los medios de comunicación, ¿no es cierto?, ni la sociedad en sus representaciones, a pensar que no tenemos valores para compartir. Entonces, acá repito el tema de que tienen derecho al cuidado, que existen determinadas formas de cuidado, y bueno, en este momento yo quisiera compartir con ustedes que eh, hace tres años, con la doctora Lidia Stranich, eh, empezamos a escribir un libro que se llama Manual para reaprender y desaprender desde los 60 hasta los 100 años. Ella desde su experiencia, eh, ella es abogada, eh, ella cuidó a su mamá, tiene, es más joven, intergeneracionalmente, también tiene muchos aportes para hacer en relación a cómo fue ese cuidado, qué es lo que pasaba, qué pasa dentro de la familia cuando uno es cuidador, que lo tienen que realmente valorar y tienen que cuidar. O sea, el cuidador debe ser cuidado además, no solamente por los familiares, sino por la sociedad, porque realmente el cuidador tiene un desgaste muy grande y a veces no está reconocido como tal. Y en, en relación a, al, al desaprendizaje y al aprendizaje, lo importante es que en esta charla nos llevemos realmente una tarea para el hogar, ¿no es cierto? La tarea para el hogar es pensarse desde que uno tiene 60 años hasta el momento en el cual tendrá que dejar este mundo, cómo quiere vivir, cómo quiere que lo traten, qué proyectos de participación va a tener, qué exigencias va a tener, y si realmente quiere empoderarse y ser un sujeto de derecho y no un objeto de cuidado. Aquí, para terminar, les dejo el, el, el libro, no para hacer propaganda sino porque realmente es una reflexión que nos ha llevado prácticamente tres años porque muchas veces hemos pensado cuántos adultos mayores que por diferentes temas no tienen a sus seres queridos, preparados, ni con toma de conciencia, tienen mala calidad de vida y no, eh, y no tratan de conseguir lo que necesitan para eh, vivir un poco mejor. Entonces, el tema fundamental es tomar conciencia, es empoderarse, es entender que tenemos que tener un proceso de envejecimiento vital un, un activo que sea saludable y fundamentalmente tener conciencia que nuestra Constitución eh, ha tenido resortes en los cuales ha, ha receptado esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores y que lo único que falta es que nosotros, nuestros seres queridos o alguna de las personas que nosotros deleguemos en las directivas anticipadas o en los autos de autoprotección, que como yo siempre digo, el notariado argentino ha hecho mucho, los hagamos activar. Bueno, muchísimas gracias por su compañía y espero que les haya sido muy útil esta charla.